Bueno, el, el convenio con la Universidad Católica a través de Puente UC ha sido muy exitoso para la comunidad fraterna. Hemos logrado avanzar de forma significativa en hacer iniciativas que la comunidad también ha ido levantando como necesidades propias de de nuestra, nuestro territorio ¿verdad? Eh, uno de los ejemplos de, ha sido el trabajo en materia de, de, de estudios de perfectibilidad, de diseños, también de, de, de anteproyectos en realidad de lo que va a ser el nuevo edificio consistorial de Futillar y eso nos va a permitir dentro de un par de años más tener un edificio realmente que cumpla las características que la comuna requiere para prestarnos un buen servicio a, a todos los ciudadanos y dentro de las iniciativas también relevantes eh, ha sido ¿verdad? levantar las iniciativas desde la propia ciudadanía y el ejemplo justamente lo tenemos a nuestra espalda. Esta es la sede, digamos, de la población eh, Los Regidores, que fue diseñada por un alumno, Sebastián, que estuvo en práctica profesional en el verano del 2014, que se transformó, por tanto, en un diseño definitivo para la sede que lo pudimos postular a, a fondos regionales para su construcción, una inversión que superó los 40 millones de pesos, que se hizo realidad y que, está, y que quedó en muy buen nivel, tanto el diseño, eh, la arquitectura que, de, que efectivamente se elaboró, eh, cambió un poco la lógica de las sedes que se construyen generalmente en las comunas como las nuestras, ¿verdad? y le dio un mayor valor también ¿verdad? en el fondo el a lo que es la parte estética y por supuesto los espacios internos de la sede, la comunidad está muy contenta. Esta sede, digamos, el fondo, viene a prestarle un servicio relevante digamos, a un sector poblacional que es de los más antiguos de filiar y requería justamente un espacio donde ellos pudieran también eh, interactuar como unidad vecinal, pudieran realizar actividades de capacitación, ¿verdad? que es lo que la gente estaba buscando.